En las últimas horas se conoce que un cazabombardero su 34 fue derribado en Yenakiyevo, un bombardero derribado sobre el, sobre el territorio trasero de la República Popular del Donetsk. Los pilotos lograron expulsarse. Se habla de un avión de combate que fue derribado durante la implementación de ataques. Con misiles, mientras que las circunstancias de la destrucción de la aeronave aún no se ha revelado, ya que los sistemas de defensa aérea del enemigo no llegan a esta área. Según la información que está entregando el Telegram de canales del Cuerpo Militar Ruso de Primavera, según Avia.pro, el caza pudo ser derribado por error como resultado de la apertura de fuego amigo. Dice la publicación que el avión se estrelló en Yenakillevo, en la República Popular del Donetsk, y era un avión militar, aún no se ha establecido el lugar del aterrizaje donde pudieron eyectarse en los pilotos, dijo el alcalde. Aparentemente, nuestro cazabombardero Su-34, desde el espacio aéreo de Yenaki distrito de Gorlovsky, lanzó misiles contra posiciones enemigas. En ese momento fue alcanzado por un misil antiaéreo, probablemente por su cuenta. Por error, informa el canal Oficiales de la Primavera Rusa.